esta ocasión tenemos como invitado especial al magistrado eh, don jesús manuel villegas fernández que le veis en pantalla mm, eh, aquí cada uno da su opinión vale y hoy vamos a hablar un poquito sobre bueno sobre lo que don jesús desee yo quería introducirle un poquito pues la, el estado digamos que, que tenemos ahora en españa eh, que hay, hay juristas que dicen que esto es un estado de excepción bajo el nombre de un estado de alarma mm, yo creo que sin más dilación lo mejor es que le ceda la palabra a don jesús para que nos lo, nos lo explique de su, su profundo conocimiento hay juristas a ver en españa para el que no lo sepa el, el gobierno ha decretado el estado de alarma que en realidad en mi modesto entender, solo es una limitación de, de temas materiales, como me ha explicado Don Jesús. Pero de facto está habiendo una limitación de derechos. Aunque todos estemos de acuerdo en que no hay que salir a la calle para dominar a este bicho, es cierto que hay algunos juristas que que dicen que jurídicamente tendría que haber no un estado de alarma sino un estado de excepción que ese sí que permite limitar los derechos y por lo tanto hay juristas que opinan que, que el gobierno no lo está haciendo bien no, no lo sé entonces eso sirva esta observación simplemente como introducción al, al, a la exposición de, de don jesús manuel villegas fernández que es magistrado en activo de aquí en, en españa ¿Vale? Pues don Jesús, yo le cedo la palabra, a su disposición estamos todos. Saludos, José Luis, saludos a todos los cristines del mundo y muchas gracias de nuevo por haberme invitado a tu programa, que veo que tiene una audiencia creciente ya a ambas orillas del Atlántico. Enhorabuena, José Luis, un trabajo bien hecho que tiene un reconocimiento cada vez mayor. Mucha, muchas gracias, don y, Jesús. Y agarrando el toro por los cuernos, pues yo tengo una opinión y es que un estado de excepción no procede de ninguna manera en primer lugar porque no se da el supuesto de hecho el estado de excepción está pensado para casos en los cuales está en peligro el orden público o los derechos de los ciudadanos mientras que para las epidemias catástrofes terremotos y calamidades de esa índole lo que se necesita es el estado de alarma Además, si abriéramos, incluso si entornáramos la puerta hacia el estado de excepción, sería muy peligroso, porque además de poder producirse violaciones de los derechos humanos, estaríamos quizás dando la oportunidad de que se consolidaran en el futuro situaciones restrictivas que atentasen contra la libertad. Yo, si me permites, José Luis estamos todos hablando de la epidemia siempre quizás para intentar que nuestra mente vaya por otros derroteros que nos aliven un poco de tanta presión psicológica voy a contar una historia que tal vez no tenga mucha relación con lo que estamos hablando o tal vez sí. será cuestión de que la estudiemos. sea como fuere creo que es interesante que de vez en cuando nuestra mente discurra por derroteros distintos hay un caso muy famoso de historia. Es que me dijiste la última vez que querías que hablase algo de historia. Sí, pues bueno, sí. he, estado, he estado investigando, he estado recordando, y hay un caso muy famoso que me gustaría que diésemos. Ahora cualquiera lo puede encontrar en Internet. Te metes en Wikipedia y vienen una información bastante completa. Yo lo leí, no obstante, hace mucho tiempo en una revista de historia. Es un caso verdaderamente terrorífico ocurrido en Francia, en el siglo XVIII empezó en el año 1764 y consistió en una serie de asesinatos macabros hoy día lo que se llamaría un serial killer que conmovió a todo el país además en aquella época ya estaba una prensa incipiente que tenía gran alcance y se extendió por toda europa eh, fue una noticia que alcanzó a todo el continente y que conmovió a la sociedad europea de la época pues en el año 1764 apareció una chica una pastorcilla una campesina que estaba cuidando el ganado muerta eh, y muerta con unas heridas muy graves en realidad en principio nadie sabía lo que había pasado sin embargo unos dos meses antes porque esto ocurrió en junio del año 1764 en concreto el 30 de junio otras chicas habían denunciado agresiones similares y según parece el agresor era un ser indescriptible una especie de bestia así lo llamaban en el, dialecto de la de, en el dialecto de la zona bestia literalmente era una especie de lobo un animal descomunal y rápidamente empezó a hablarse de que pudiera ser un hombre lobo en la hipótesis que manejaron las autoridades era sencillamente que se trataba de uno de esos lobos que atacaban el ganado que en aquella época era muy frecuente se calcula que por la zona podía haber unos 20.000 lobos y, y pues no le dieron mayor importancia pero el 30 de, de agosto me parece pues no recuerdo exactamente la fecha estábamos hablando de junio en agosto apareció otro cadáver y esta fue saber fue de una chica decapitada y ya empezaron a, a preocuparse evidentemente los lobos no van cortando la cabeza por ahí a la gente y empezaron a, a multiplicarse los ataques por toda la zona y lo que decían los testigos era que una bestia de proporciones gigantescas algo así como un lobo aunque las descripciones no coincidían exactamente con las de un animal de esas características pues se dedicaba a asaltar a gente de toda edad y condición pero sobre todo a niños y a mujeres cuando se encontraban solos las autoridades tomaron cartas en el asunto y lo primero que se hizo fue mandar a partidas de cazadores acompañadas de campesinos del pueblo bien armados para buscar al animal pero no tenía efecto no lo encontraban o si lo encontraban eran unos encuentros breves disparaban contra él parece que lo alcanzaba pero siempre se escapaba era una cosa pues para aquella para la mentalidad de aquella época como de brujería no parecía que lo herían, pero siempre huía y disparaban con armas de fuego el asunto alcanzó tal proporción que intervino el ejército se mandaron cuatro compañías de dragones que iniciaron una batida de la zona y efectivamente tuvieron encuentros con el animal con aquel ser le disparaban pero aún así no lo abatían. y, y bueno se extendió por todo el país se puso una recompensa una recompensa para que el que capturase al animal vino un cazador directamente enviado por el rey Luis XV para intentar perseguirlo. Y bueno, lo que quiero decir es que los resultados fueron absolutamente espantosos. Se calcula que hubo entre 150 y 200 ataques. De ellos, 80 o 100 víctimas mortales y unos heridos, 30 o 50. Y el país entró en un periodo de auténtica conmoción. Eh, ¿Qué quiero decir con esto es un hecho perfectamente documentado hay ¿eh? atestados policiales autopsias al mar y la prensa de la época lo recogió con mucho detalle lo traigo a consideración lo pongo sobre la mesa porque generó una histeria en francia y en realidad en el continente entero que hizo que el país estuviera entre comillas en un estado de alarma o percepción quizás y entonces se prohibaron las batidas del ejército, de cazadores, de gente armada, se establecieron muchos reglamentos, muchas restricciones. La gente estaba permanentemente alerta y se Como alteró. Lo que ¿Está pasando aquí, país. no, don Jesús, un poquito con, con claro, otro Claro, se alteró la normalidad del país. Además tiene una tiene una connotación, eh, yo diría que casi curiosa, porque claro, la gente lo que empezó a pensar es que era un hombre lobo y claro, el hombre lobo, pues Transmite la enfermedad como la rabia por los mordiscos y cualquiera podría estar eh, contaminado. Que era por el bien de que no te cogiera el hombre lobo, claro que el Estado ponía todas esas restricciones por, claro, por la seguridad. De, de... Y nos encontrábamos en un estado casi de guerra interna. Hay un filósofo español que se llama Escotado que habla del fenómeno y lo que dice es que después de que terminara esta crisis, que acabó en 1767, duró tres años, fíjate. El país pues, entró en una historia permanente, en una, una obsesión que prácticamente duró durante muchas décadas. Y obsesionados con los ataques de los lobos y con unas reglamentaciones y unas restricciones fuera de lo común. Por favor, que no ocurra esto en España y que estas restricciones no sean la excusa, no solamente para que cambie el ordenamiento jurídico, sino para que cambie la libertad esa mentalidad que tenemos de libertad y nos volvamos personas paranoicas obsesionadas que no seamos capaces de retornar a nuestra vida normal y sobre todo que justifiquemos restricciones de los derechos fundamentales que no estén legitimadas Ese es el miedo digamos que no se quede como decía usted que no se quede la mochila en la mochila esas restricciones de alguna forma Sí, era lo que creo que le he comentado alguna vez, sí. José Luis. Eh, esto puede ser la puerta a la dictadura, no digo en este caso en particular, quiero decir si no somos conscientes de que la democracia tiene que prevalecer sobre la histeria colectiva. Porque estoy pensando en la época de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, que por ejemplo en el caso del Paraguay eh, formalmente era una democracia, sin embargo el presidente Stroessner acordó un estado de excepción o de sitio no sé exactamente cuál sería la terminología con arreglo a su derecho interno que duró varias décadas y fue la justificación de la dictadura no quiero decir yo con esto ni muchísimo menos que las medidas que esté aplicando el gobierno estén animadas por un espíritu antidemocrático lo que quiero decir es que debemos de ser perfectamente conscientes de que esto es una situación anormal y en el momento en el que se haya superado tenemos que retornar a la normalidad exactamente igual que antes de que empezase la crisis sabe cuál es el problema que veo yo don jesús que aquí en esta situación vamos a volver a la normalidad pero no va a ser un cambio digamos instantáneo porque por las características del, del bicho por así llamarlo que no es que a lo mejor a partir del día yo qué sé del 1 de mayo por poner un ejemplo a todos a la calle a darnos besitos no creo que vaya a ser así va a ir progresivamente y eso incide en lo que usted está exponiendo. A ver si van a quedar ahí algunas libertades que luego van a costar que, que las recuperemos y los ciudadanos tenemos derecho a ellos. Y con, con los ejemplos que usted nos está poniendo ahora mismo, pues un poco de miedo, entre comillas, hay. Por ejemplo, no sé por ejemplo ahora en estos momentos las ruedas de prensa que está dando el gobierno las está dando filtradas hay varios bastante bastantes medios de comunicación que han decidido no asistir más hasta que no sean ruedas de prensa abiertas luego el tema este pues de los derechos fundamentales mmm, que hay juristas que dicen que tendría que ser un estado de excepción yo estoy con usted que mejor que sea un estado de alarma que no nos limita los derechos pero de facto estamos en un estado de alarma con limitación de derechos aunque sea por el bien común y estoy de acuerdo en que es por el bien común pero claro jurídicamente el encaje está ahí yo tengo un artículo aquí que usted mismo ha sido tan amable de, de pasarme antes para la entrevista que que dice hasta la, la normativa que podría estar infringiendo el gobierno por eh, en un estado de alarma excederse un poco en la limitación de derechos a los ciudadanos pero bueno, a la vez estoy de acuerdo usted me lo ha hecho ver que como ciudadano mejor estar en un estado de alarma que en un estado de excepción lo demás era problema de gobierno y no sé. sí, vamos a ver yo quiero reafirmar la conclusión que he dicho antes por favor el estado de excepción es una auténtica locura así de claro eh, tenemos que seguir con el estado de alarma porque precisamente el supuesto jurídico que se contempla la norma es el que tenemos aquí Ahora, la pregunta, ¿eh, ¿puede ser esto río revuelto ganancias de pescadores para restringir la libertad de los ciudadanos? Yo creo que no y quiero creer que no, obviamente. De todas formas, como la vuelta a la normalidad es algo gradual, pues debemos estar muy atentos para que en el camino no se quede nada. Quizás, leyendo ese u otros artículos, las mayores dudas se puedan plantear en el ámbito de lo que son los derechos económicos. Porque si nos leemos con detenimiento la ley 4 barra 1981 tiene una serie de medidas muy duras como pueden ser confiscaciones eh, prestaciones personales obligatorias requisas de bienes restricción de la movilidad pero el gobierno también está ahora mismo tomando una serie de decisiones que afectan a la organización económica del país estamos hablando de los expedientes de, de empleo, eh, los ERTES que tienen un carácter transitorio, como sabemos, estamos también hablando de una serie de medidas a favor de los arrendatarios. Estas medidas tienen que movernos a la inquietud. Pues mire, don José Luis, yo en principio creo que no porque son unas medidas que están dirigidas a mantener intacto el tejido productivo y también tienen la finalidad de que las personas más desfavorecidas no se vean perjudicadas. No obstante, a mí eso que usted dice, esa inquietud que me transmite, también me la han hecho llegar otras personas. Y se va diciendo por ahí, no sé si con fundamento o con fundamento, creo que sin fundamento pues que esto puede aprovecharse por determinados elementos del gobierno para poner en práctica políticas de naturaleza social de redistribución de la riqueza y conseguir por esta vía excepcional lo que quizás no se podría hacer por otra. Yo no puedo ni quiero entrar en política, yo quiero hablar desde un punto de vista político porque soy juez y es lo único que me permite la ley, pero si me, si me lo autoriza a usted le voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir que creo que puede ser bastante significativo como decía los instrumentos normativos que la ley pone en manos del gobierno son muy potentes eh, requisas de empresas pero claro también de la propiedad privada imagínense que el día de mañana dios no lo quiera estoy seguro de que no va a ser así se nos ha escapado la situación de las manos los hospitales y los recintos públicos resultan insuficientes y hay que albergar en domicilios particulares a determinadas personas esto que parece una hipótesis de ciencia ficción con la ley en la mano, siguiendo el texto normativo, no es una hipótesis absurda, podría ocurrir. En ese caso supondría un sacrificio de los derechos económicos y también de otra naturaleza, de la intimidad, del de propio hogar, muy elevado. En teoría, y con todas las matizaciones, en principio podría pasar. Yo me acuerdo de que en la guerra civil me contaban mis abuelos y las personas que la vivieron que tenían la obligación de alojar en su casa a determinados militares para darles techo cuando pasaban las tropas eh, para, para dirigirse al frente. Y a mí me contaban que convivieron durante meses con soldados, con oficiales, en su casa como si fuera un vecino más, pero tenían obligación de darles cama y de darles alimento. ¿Podría esto pasar ahora? Yo creo que no estamos ni de lejos en esa situación. Pero teóricamente, teóricamente, pues podría ser, podría ser. Podría ser si el país entrara en una espiral eh, que sería una auténtica hecatombe sanitaria, que no lo creo, no quiero mover a la alarma, y por lo tanto me repito muchas veces. Lo digo desde el punto de vista jurídico. Si es necesario que se movilicen recursos, no solamente de las empresas o del Estado o de naturaleza pública, sino también de particulares, para luchar contra la epidemia, en teoría. Sería factible. Lo que no sería plausible, y esto es muy importante resta, re, eh, resaltarlo, es tomar esas medidas con el objeto de hacer una transferencia coactiva de renta entre los diferentes sectores de la propiedad, de la sociedad, perdón, y, por ejemplo, solucionar así el problema de la gente sin techo. Evidentemente la gente que está sin hogar, los mendigos, todas esas personas que están sufriendo tanto, es un trauma y la sociedad tiene que luchar y no puede permanecer indiferente. Pero para eso están las políticas redistributivas de la riqueza, para eso está la normativa que se pone en marcha en el Parlamento en condiciones de normalidad. Lo que no se puede decir, mire usted, vamos a acabar con la pobreza metiendo a la gente sin techo en casa de los que sí lo tienen con la excusa del de estado de alarma. Es un ejemplo un poco grotesco, un poco caricatural, caricatura, de, de caricatura, pero, no entendemos pero que yo creo que más o menos sí, sí. se entiende. Que, y por y dónde todo va esto bien. sería posible con la ley en la mano, con el estado de alarma actual en España, ¿no? Ambas, ambas situaciones, teóricamente. Digo, claro, lo lo que de que ver. te metan en un enfermo en casa sería posible y lo, y lo de confiscar la riqueza sería posible, digo, teóricamente hablando. Bueno, eso es muy mano. importante. Eh, usted lo ha captado muy bien, José Luis. Evidentemente, un enfermo no te van a meter en casa, porque un enfermo donde está bien cuidado es un establecimiento sanitario donde le pueda dar, donde se le pueda dar la atención que precisa. Pero que sí podrían utilizar tu espacio habitacional, como dicen ahora los cursis para fines de naturaleza pública y de asistencia social, indiscutiblemente. Lo que claro es que esos fines tendrían que estar estrictamente orientados hacia la lucha contra la epidemia lo que no podría ser una excusa es para redistribuir la riqueza de la propiedad y efectuar una transferencia coactiva de determinados sectores de la población hacia otra el estado no obstante no puede redistribuir la riqueza además ese es uno de los fines que aparecen en nuestra constitución por supuesto que puede pero para ello tiene otros instrumentos legales como son el sistema tributario a través de una serie de figuras impositivas de naturaleza progresiva y como es el instituto legal de la expropiación que requiere que se compense a aquella persona cuyo patrimonio se vea arreglado y el Estado nuestro ordenamiento jurídico de un Estado social democrático y avanzado de derecho tiene esas vías para lograr esas metas y esos fines lo que no se puede es emplear un Estado de alarma que está pensado para luchar contra una epidemia una catástrofe un terremoto circunstancias de esa naturaleza a los efectos de políticas de naturaleza económica que tal vez en condiciones de normalidad no se hubieran podido llevar a cabo porque no se hubiesen tenido las mayorías parlamentarias necesarias Queda yo creo que queda muy claro muy claro y, y también queda clara un poquito la preocupación entre comillas que hay un poco en la actualidad en España ¿eh? en este sentido a todos los niveles porque de hecho las muchas empresas se están quejando un poquito de que se están metiendo unas medidas eh, por ejemplo ahora dicen que es que no se puede despedir vamos bueno, a ver do José Luis eso sí. era lo que le decía eso era lo que le decía antes. Yo he leído algún artículo, bueno, el que le he enviado que dicen que se atenta contra la libertad económica y que esa es una. Esa es sí, una. Libertad, libertad de empresa, me parece. La libertad de empresa, efectivamente. Además, sabemos que nuestra Constitución eh, reconoce co la, la economía de mercado como uno de sus presupuestos básicos. Bien, yo sinceramente, don José Luis, no creo que los giros vayan por ahí. No creo que se esté. Eh, intentando alterar el modelo económico social eh, no creo que estemos eh, avanzando hacia una inversión hacia una mutación de nuestro sistema actual no lo creo pero si alguien intentase aprovechar para hacerlo entonces como usted ha dicho en alguna ocasión los turistas tienen que estar en primera línea para avisar a la opinión pública y decir esta no es la finalidad del de estado de alarma. El problema es cómo se van luego después estos costes a sufragar, cómo, cómo haremos frente a esta situación económica que se prevé verdaderamente perjudicial. Es lo que le digo, don José Luis, pues tendremos que utilizar los mecanismos de siempre. Si creemos que hay una política tributaria que puede ponerse en marcha para paliar injusticias o discriminaciones, en manos del Gobierno está de cualesquiera elementos lo que no se puede es aprovechar una situación de excepcionalidad para poner en práctica políticas de transformación de la sociedad y esa transformación de la sociedad a algunos les parecerá muy bien a otros no les parecerá tan bien para eso tenemos el parlamento que es el ámbito donde se produce el debate social y donde nacen de donde nacen las leyes eso es lo que a mí me preocupa eso desde el punto de vista económico que quizás es el que a nosotros nos puede afectar más y el que esté generando más inquietud entre los empresarios los autónomos y determinados sectores que quizás vean que sobre sus hombros ahora mismo se está echando la carga de la situación económica así es claro Yo ahí lo único que puedo decir es que lo dice clarísimamente la ley 4 barra 1981 estas medidas tienen un carácter estrictamente transitorio y tendrán que desaparecer cuando se retorne a la normalidad en otros países del mundo no obstante eh, se habla de que puede ser esto como una palanca como un acelerador para consolidar situaciones antidemocráticas o por lo menos para evolucionar hacia formas menos democráticas y más autocráticas es lo que se está hablando por ejemplo de Hungría donde dicen que esto está siendo una excusa para que el presidente tenga mayores poderes y en definitiva hay filósofos como, eh, están en los artículos que le he mandado que hemos leído sí, los sí, dos ¿no? está claro que, que los hay ciudadanos... filósofos que hablan de este tema sí, sí, sí. por ejemplo don José Luis me acaban de pasar un artículo me acaban de hacer ahora mismo una consulta sobre un real decreto del gobierno Sí. que establece aplicaciones telemáticas para el autodiagnóstico y algunos ciudadanos tenían la inquietud de si esta norma podía ser una excusa para que se nos controlase mediante geolocalización correcto y que, y que el gobierno pues pudiera saber en, Sepa cada momento en todo dónde momento dónde estamos, donde estamos ¿no? cada con momento. la excusa de controlar fíjese que eso no es posible eso no es posible porque yo como juez instructor, cuando me llega la policía judicial y quiere saber dónde está un determinado teléfono, dónde está el titular que tiene un determinado teléfono para ver si él que ha cometido un crimen, está en la fuga, está refugiado, está en algún sitio en particular, me tienen que pedir una autorización como juez y tiene que ser una resolución dictada por un magistrado la que lo utilice la policía, no puede geolocalizar los teléfonos por sí mismos de acuerdo sí el real decreto este no lo permite lo que sí es verdad que permite el análisis de la geolocalización de los teléfonos a los efectos estadísticos pero siempre garantizando el anonimato ah. claro la ley está clara el temor que nosotros tenemos es que se haga un mal uso de la ley y como tenemos esta posibilidad de la utilización masiva de la geolocalización para fines estadísticos se emplee para fines bastardos, para fines que no sean los que están contemplados en la ley. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Pero hoy por hoy, esto es muy importante, los dispositivos de naturaleza telemática, digital, electrónica, de inteligencia artificial, que desarrolla el gobierno para el seguimiento, el registro y el control de la epidemia, no se pueden utilizar para eso, otros fines. Y quizás para fines tan legítimos, como es la lucha contra el crimen. Pero no se puede, en un Estado democrático hay unas reglas que no se pueden violar. Eh, pensemos que luchar contra el crimen sería mucho más fácil si no tuviéramos tanta ley que protege al delincuente. Eso lo oímos muchísimas veces. Pero es que esas leyes que protegen al delincuente no solamente protegen a los sospechosos de actividades delictivas, nos protegen a todos los ciudadanos de los posibles abusos del poder público. Por lo tanto, esas garantías... No son algo superfluo, fruto de mentes que quieren perjudicar a la sociedad, sino todo lo contrario, son las reglas del juego en una democracia. Y precisamente si España es uno de los países que tiene un nivel de seguridad ciudadana mayor y donde la ciudadanía confía en su policía, es porque esas reglas se mantienen. Yo insisto, en España no hay riesgo de que eso ocurra, pero cualquier país que con la excusa de la lucha contra la epidemia persiga el crimen, está abriendo el camino hacia la dictadura hacia un estado totalitario de la misma forma que cualquier país con la excusa de la lucha contra la epidemia intente redistribuir la riqueza entre los ciudadanos para luchar contra la pobreza aunque pueda ser muy loable el objetivo no lo estaría haciendo correctamente y estaría violando las garantías institucionales normativas e incluso constitucionales básicas pues estoy seguro que algún país por ahí habrá que lo va a intentar porque hay un refrán que dice piensa mal y hacer y acertarás y también y es mi opinión personal por supuesto no la suya ni la de otras personas estoy convencido que más de una cabeza en este gobierno lo digo yo no se se le ha pasado por la cabeza pues sirva que la sociedad española está muy atenta a que eso no ocurra porque las cosas son para lo que son y la sociedad española y la mundial, yo creo, no somos tontos. ¿eh? Una cosa es luchar contra un bicho, por no decir la palabra esto, y otra cosa es usar como excusa esa lucha para quitarnos las libertades. Y bueno, no digo más. Y yo, don José Luis, creo que más o menos la idea que queríamos transmitir, sí. porque hemos preparado esta entrevista. Este programa que hacemos a dúo con mucho cariño con mucha ilusión, más o menos, está expuesta. Yo, si me permite, a modo de colofón, pues puedo terminar con la historia de, de este lobo tan terrible, de este animal desconocido, porque creo que es verdaderamente interesante. Nos y hemos además, quedado animo, todos con la intriga, efectivamente. Claro, yo ahora animo a la gente a que entre en Internet, además, se han hecho películas sobre esta historia porque es muy famosa. Y lo que verdaderamente tiene de interesante es que no son cuentos de viejas, está documentado y fue en su momento un acontecimiento que siguió la prensa, la autoridad, la justicia, eh, en definitiva, fue algo tan real como para nosotros hoy es este bicho del que usted habla. Mire, eh, la situación en Francia, eh, en, la, en, la, en la zona de, de, de Bodan que está en el sur de Francia, que es donde operaba este animal se tornó verdaderamente dramática. como digo intervino el ejército se organizaron partidas y, y nada no había manera. Eh, mutilaciones mujeres decapitadas eh, además este ser atacaba en los momentos en los cuales estaban más desprotegidas eh, sabía escapar con una habilidad extraordinaria y no mostraba ningún miedo por esa no suele ser la conducta de los animales salvajes y, y, y además eh, parecía que las balas no le terminaban de hacer efecto del todo se cuentan algunas historias dramáticas como un grupo de siete niños que se vieron atacados por la bestia y los niños formaron un círculo defensivo y le plantaron cara mordió a uno agarró a otro del brazo los chicos fueron a salvarlo y al final efectivamente consiguieron recuperarlo con aves heridas y el animal la bestia huyó. Cuéntame el otro caso de una mujer que la asaltó cuando estaba cruzando el río, se defendió de una manera muy brava y le clavó un objeto punzante en el pecho al animal que salió huyendo. Cuenta también el caso de un padre que tuvo que defender a sus hijos. Todas situaciones verdaderamente horripilantes, pero el animal seguía ahí, y un animal al que se le clavaban objetos punzantes, contra el que se disparaban armas de fuego, contra el que se movilizaba el ejército y nada, seguía con cientos de la verdad es que no hay una explicación convincente a la conclusión es cierto que el rey luis XV mandó un cazador eh, un cazador experimentado que tenía muchos muchos muertos lo, muchos lobos muertos a su espalda, creo que le había matado a 1200 y efectivamente mató a un gran animal en el año si, si mis notas no están mal en el año 1765 y dio por acabada la crisis y se volvió a la corte Sí, ¿Y ya no vieron más asesinatos? En ¿no? el año 1766 se volvieron a reproducir oh, los. Onda. los asesinatos. Pero, pero como digamos que la corte ya estaba harta. Dijeron, es el lobo está muerto, nosotros ya no queremos saber nada más. Se tuvieron que seguir organizando batidas de cazadores, de autoorganización de los ciudadanos. Por eso decía antes, los ciudadanos en armas. ¿eh? ¿Cómo cambia? cómo cambia la vida cotidiana de un país y la mentalidad en la cual las personas pacíficas que eran campesinos o pastores de repente se ven convertidos en una especie de milicia popular. Y, y bueno, mataron a, a varios lobos, hubo varios cazadores famosos que eh, consiguieron abatir animales de, de grandes proporciones, pero las muertes seguían, seguían. Hasta que el 17 de junio... Del año 1767, un cazador, que se llamaba John Schostel, eh, mató a un lobo, tuvo un enfrentamiento con él, un animal de unas grandes dimensiones, le disparó un tiro en la espalda y lo mató. Y a partir de ahí desaparecieron, ya cesaron cesaron las muertes. Es verdad que 10 años después hubo otra muerte en unas condiciones muy extrañas, pero la epidemia, si me utilizar esta palabra, ya había cesado eh, el lobo el animal lo, lo llevaron ante un notario llamaron a un cirujano hicieron una autopsia se conserva el informe de la autopsia y, y era un animal de unas características muy grandes que no parecía del todo encajar con la descripción de un loco en cualquier caso el animal fue disecado lo intentaron llevar a la corte para que lo examinara uno de los naturalistas más famosos de la época, de nivel internacional, Buffon, que todavía sigue siendo hoy reportado, pero al final no lo vio, lo enterraron antes porque se estaba descomponiendo el cadáver. Fin de la historia, pues no lo sabemos, porque Jean Chastel, el que lo mató, tenía fama de brujo, y precisamente algunos de sus hijos fueron encarcelados porque habían conducido a una zona de pantanos a algunos de los cazadores. Este Jean Chastel, que fue el que mató el animal, era una persona verdaderamente sospechosa. Eh, lo que piensan algunos, además se lo conocía, algunos decían que era criador de lobos. Algunos piensan que era él el que organizaba las batidas con animales amaestrados porque era un psicópata, y disfrutaba torturando a mujeres y niños. Esto es una acusación de la que no hay pruebas, pero se llegó a decir. También se habló de que había un aristócrata famoso, un tal, un conde, un conde o un marqués, no recuerdo exactamente, que, que se dedicaba a matar a víctimas inocentes y que hacía propagar la, el bulo, ahora que hablamos de las fake news, de este animal para protegerse. Otros hablan de que efectivamente había un animal amaestrado, pero que iba acorazado, que llevaba una especie de chaleco antibalas hecho a base de piel de jabalí que según parece esto se utilizaba por los militares con los animales eh, que reclutan para el ejército para que eh, sean menos sensibles a los impactos de las balas y en definitiva eh, no se sabe no se sabe quiero también hacer un, un llamamiento a la racionalidad estas explicaciones pueden ser más o menos convincentes no lo sabemos es una pena que no se haya conservado el cadáver del animal pero no fueron las únicas ¿eh? también se empezó a hablar de brujería de hombres lobos incluso eh, Se desarrolló una rama de las ciencias ocultas que hoy día tiene muchos adeptos que es la criptozoología que es la de aquellos que piensan que hay seres fantásticos que están pululando por la naturaleza y que nos pueden acechar bueno el caso del yeti es quizás el más conocido y este lobo como si fuera una especie de yeti francés. Yo no sé qué fue lo que ocurrió, ya digo que el asunto se afrontó y con... Y ya cesaron los asesinatos después de... A los... partir de 1767, cesaron. cesaron. Pero precisamente este este Jean Chastel tenía el sobrenombre del aprendiz de brujo, del brujo. Eh, sus actividades eran, vamos, su fama era era muy extraña además fíjense que le dieron una recompensa porque el rey había prometido varios miles de francos de escudos creo que era la moneda de la que ya época al que lo cazase y él le dieron solamente setenta y tantos lo, él murió poco después y luego sus hijos iniciaron un pleito para, para que le diera la parte de indemnización que le correspondía y efectivamente lo ganaron pero años después porque quien se llevó la indemnización principal fue este cazador real que mató al animal en 1765, pero sabemos que no fue algo definitivo. Porque, porque siguieron. En los asesinatos siguieron. Esta historieta, que parece que no viene mucho a cuento, yo creo que nos puede hacer reflexionar sobre cuando nos encontramos en situaciones límites, cuando el pánico nos invade, cómo la irracionalidad eh, puede hacer que personas normales se comporten de una forma inesperada y cómo las bases de una sociedad se pueden minar y se abre la puerta a fenómenos de histeria colectiva que con el tiempo quizás reblandezcan el Estado de Derecho y nuestra convivencia en libertad. Exactamente, yo, don Jesús, me está, además, yo lo veo un paralelismo total porque es, es prácticamente lo mismo ahora con el bicho, solo que expandido a nivel planetario porque en realidad es todo el planeta a los que estamos asustados con un recorte de, de derechos brutal que aceptamos porque es por nuestro bien como esta sociedad en su época con el lobo lo que fuera esto y me cabe otra duda no quedó claro si era un lobo o qué era lo que era o si era creado igual que nos está pasando un poco aquí porque es un bicho pero hay un debate aparte eh, si ese bicho ha sido la naturaleza o ha habido alguna mano humana por ahí que ha ayudado no se sabrá a lo mejor nunca entonces es, yo, yo veo la reflexión muy muy muy interesante y efectivamente no metes miedo a una sociedad y le cambias todos sus derechos en un momento y nadie bueno pues estamos todos aquí en nuestras casas ya no solo en españa en todo el mundo y lo aceptamos seguramente es por nuestro bien por supuesto pero es para reflexionarlo muy, muy interesante don jesús si, si alguien si le parece bien le damos la oportunidad a la audiencia Perfecto. de que le haga alguna pregunta don jesús muy bien muy bien don vale. José Luis. pues venga los que habéis levantado la mano voy por orden del primero que ha levantado la mano pues don alberto le reinicio el audio y y le pregunta a don Jesús. Espera, ahí está. Ya lo tiene usted iniciado, don Alberto. ¿Ya ¿Se me oye bien? Sí, se le oye. Hola, buenas tardes, don Jesús. ¿Qué tal? Hola. Bueno, al... eh, os pido una cosa solo. Por favor, a todos, las preguntas, hacerlas breves, ¿vale? Pero, o sea, concisas. Venga, muy, muy brevemente. Volviendo un poco a, a la situación jurídica, eh, me gustaría saber cuál es su opinión. Opinión ante el riesgo que pudieras eh, suponer las intenciones del vicepresidente primero al subordinar el interés eh, particular al interés general apoyándose en el artículo 128 de la Constitución ¿Qué, qué medidas digamos garantistas pudiéramos mm, o pudieran darse a nivel a nivel nacional porque a todas luces es evidente que apoyarse ahora en el artículo este 128 de la constitución española yo creo que es un exceso con respecto a la materia que nos entretiene que es una cuestión sanitaria y también me gustaría saber eh, yo lo dejo ahí es el de ser medio garantistas y dejo también ahí el papel del rey sí eh, muy brevemente mire la primera pregunta que me hace la veo muy inteligente escuche eh, nuestra constitución reconoce la economía de mercado y el respeto a la propiedad privada como elementos básicos de nuestro ordenamiento jurídico eh, si mañana este o cualquier otro gobierno quisiera cambiar el modelo económico y establecer un estado socialista en la economía no podría tendría que cambiar antes la constitución pocas constituciones ofrecen a la economía de mercado una garantía tan sólida por supuesto, dentro de la economía de mercado puede haber políticas más progresistas o más liberales. Políticas de una naturaleza o de otra. Pero España va a ser, mientras nuestra Constitución esté en vigor, un país con economía de mercado. Su economía no puede mutar hacia un modelo socialista. Eso sería ilegal. Ilegal, inconstitucional. La Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna. Y en cuanto al, al papel del rey el papel del rey en estos momentos yo lo veo muy importante a nivel simbólico en, en situaciones como estas el principal problema que tenemos y por eso traía yo la historieta del lobo es que se rompa la cohesión social que los ciudadanos empecemos a desconfiar unos de otros que en esta situación de crisis en vez de estar más unidos empecemos a desangrarnos en disensiones internas Ahí es donde está la figura del rey como elemento cohesionador en la cúspide del Estado, que sea siempre un punto de referencia sólido, más allá de la multiplicidad, de las ideologías y de los partidos políticos. Mañana puede ser que tengamos otro gobierno, pueden cambiar las correlaciones en el Parlamento, las alianzas políticas serán diferentes, pero el jefe del Estado será el mismo. Y esa solidez institucional que tenemos es una garantía de cohesión. Institucional y social. Si quieres gracias, repreguntar, gracias. don Alberto, y si no paso a otro. Muchísimas gracias, don Jesús. Ajá. Venga, pues eh, Milton, te inicio el audio. A ver. Sí. Ay, ya lo bueno, tienes, ya lo tienes, ya estás, Milton. Don Jesús, de antemano muchas gracias por esa gran historia y después mucha atención. Y yo quiero hacer como una comparación. Usted decía en la historia que después de que cazaron los lobos, la sociedad tuvo un cambio, que hacían cacerías, que hacían un poco de cosas para capturar los otros lobos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Usted ¿Cómo cree, comparándolo con lo que está pasando ahora en España, usted cómo cree que la sociedad va a reaccionar después de esta pandemia que está ocasionando? Muy buena, muy buena pregunta la gente dice que si seremos mejores ciudadanos que si nos cerremos más que si nos daremos más abrazos y más besitos pero el hombre ha atravesado por muchas calamidades a lo largo de su historia ha habido guerras espantosas eh, todo tipo de desastres naturales y es cierto que con los siglos la humanidad va evolucionando pero nunca nunca hay cambios drásticos yo creo que volveremos a ser los mismos de antes donde sí que creo que debemos poner el acento y es lo que he venido hablando con don José luis es que esta experiencia no nos acostumbre a un clima donde las libertades sean menores y le tomemos el gusto el gusto a vivir sin el aire sin el oxígeno de la libertad cuando esto termine que terminará y espero que pronto tenemos que exigir que nuestro nivel de garantías jurídicas y de las libertades retorne exactamente al punto al que haría. Eso. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Milton. A ver, mmm, Ricardo, te, que también has levantado la mano, ya ya puedes preguntar, ya tienes el audio puesto. Ricardo. Buenas tardes, eh, don Jesús. Buenas tardes. Eh, yo quería ver que, que al menos del plano de fuera de España, acá en la Argentina tenemos un tema que Usted decía el tema de la propiedad privada y la propiedad pública, que no está funcionando el Parlamento y todas las decisiones se toman por eh, TNU, que es decreto eh, de Necesidad y urgencia. Y ahora están eh, viendo uno el que quieren pasar toda la, la salud eh, que sea pública. Eh, ¿Usted piensa que eso eh, se puede producir o puede llegar a...? Haber un cambio de, de paradigma económico, social, acá, ¿cómo lo ve usted? No sé si usted ve al tanto de esto. ¿Te refieres, Ricardo, en España o en Argentina? E ese... No, no, no yo estoy hablando de Argentina. De Argentina. Es que es lo que nos preocupa aquí en España, porque os vemos lo que os ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Venezuela, que en Venezuela tampoco creían que esto fuera posible. Yo he entrevistado a muchas personas de Venezuela y ellos al principio veían, y mira, y eso es precisamente lo que nos preocupa. Pero bueno, te dejo con tu pregunta, don Jesús. Ricardo. No tiene micrófono. Pues. Ay, perdón, espera, espera, perdón. Perdón, don Jesús, que no tenía activado el micrófono, perdone. Ya, ya puede. Vale, gracias. Perdón. La, la estructura jurídica, la arquitectura constitucional de Argentina es diferente a la de España porque es un Estado federal. Donde al presidente se lo elige directamente por el pueblo y que es el jefe del Estado. Nosotros tenemos por un lado el rey y por otro el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros del gobierno, y pues es el Parlamento el que lo elige. El presidente en Argentina, como ocurre en los Estados Unidos y en esos países, indiscutiblemente tiene un poder mucho mayor que el que pueda tener el presidente del gobierno aquí en españa y además yo no conozco cuáles son las peculiaridades del de derecho argentino ni ni hasta qué punto eh, su constitución establece límites a las actuaciones de los poderes públicos y del poder ejecutivo en particular no obstante yo desde la lejanía del otro lado del atlántico lo que creo es que argentina es una nación es un gran país que está firmemente anclado en en el mundo libre, en la economía de mercado, eh, puede ser que haya oscilaciones, pero que Argentina avance hacia una, a un modelo de naturaleza venezolana lo veo muy difícil porque creo además que la cultura del pueblo argentino y la mentalidad de los argentinos está mucho más próxima a la europea que la de otros países del mundo donde quizás hubiera una población más tolerante con determinados movimientos. Dicho esto, hay que reconocer también que es legítimo el debate en cuanto al modelo de sanidad. Esto es un problema que se ha planteado en los Estados Unidos. Eh, los Estados Unidos tienen un sistema de seguros sociales y de coberturas que muchas personas consideran que no es suficiente y miran a España y, y ven que nosotros tenemos una cobertura mucho mayor. En Estados Unidos se dice que algunos dicen que la extensión del sistema sanitario para cubrir a más personas, pues podría suponer aproximarse a un modelo socialista que socavara las bases capitalistas, democráticas y del mundo libre de ese país. Yo quiero poner como ejemplo a España. Nosotros tenemos uno de los sistemas que da una cobertura mayor en el mundo y en el que se invierten mayores recursos. Y España no es para nada un Estado de economía socialista. Nosotros no tenemos ningún perfil soviético. Eh, nosotros somos una sociedad perfectamente libre. No creo que porque se someta a debate el modelo de salida nacional debamos tener que el modelo de Estado vaya a cambiar ni en Estados Unidos ni en Argentina. Y lo digo con todos los respetos, puesto que yo mm, no conozco el derecho de esos países en profundidad. Muchas gracias por la, por la pregunta, Ricardo. Eh, Guillermo, puedes preguntar a don Jesús si quieres, que has levantado la mano también. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, don Jesús. Hola. Bueno, eh, la pregunta mía viene por toda la charla interesante que usted dio. Nosotros, yo soy de Argentina y usted dio un ejemplo de. Uy, Uy, Paraguay, se, cuando... se te acopla la voz, Guillermo, ¿no tienes unos sí, audífonos? Sí, sí, ya está. Vale. Eh, eh, cuando dio el ejemplo de Paraguay, bueno, acá nosotros tuvimos algo similar en el año 74, cuando salieron grupos paramilitares a la calle, hubo violencia armada, entonces el ejército, con una cuestión de cambio de semántica, organizó lo que se llama un proceso de reorganización nacional y dio un golpe de Estado, este, y se instauró este, una dictadura militar lo que yo veo ahora es que eh, la gente en, en todos lados del mundo ¿no? la gente está muy intranquila porque el Estado tiene que garantizar el derecho del ciudadano y las garantías tanto en salud, en seguridad y el Estado veo que no es muy comunicativo con el común de, de, de, de todos los contribuyentes de toda la, la, la gente y este, es como que se oculta y como que van tapando agujeros y van tapando baches sobre la marcha, están aprendiendo a hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Eh, a mí la, lo que más me preocuparía es saber, también que por supuesto me interesa también saber de España, es, todo derecho, ley o, o decreto ha salido siempre porque ha habido un antecedente, una situación. Bueno, a partir de esto, ¿qué, qué, qué agujeros hay que llenar en la Constitución, supongamos la de España? De, para un caso de esta emergencia, porque no sabemos si es una emergencia sanitaria, puede ser una pandemia, ya es global, o sea, va a haber muchos huecos que, como decía usted, es una interpretación de semántica y puede dejar a muchos ciudadanos desprotegidos. Y en cuanto a la propiedad privada, ¿cómo va a tomar el gobierno también de España? Porque también nos interesa saber cómo las medidas que pueden tomar acá, que acá no toman las medidas y nos sentimos muy desprotegidos en ese sentido o la propiedad privada, porque es cierto que no se puede salir a trabajar, entonces hay decretos acá de excepción que garantizan a la gente que le dan una prórroga de pago cinco o seis meses, pero también el Estado funciona a través de los impuestos que recauda la gente. Entonces, ¿cómo tienen esa previsión? Porque si el Estado o una empresa energética, supongamos, deja seis meses de cobrar, ¿cómo puede mantener un buen servicio para su comunidad? Entonces, eso es lo que le quería preguntar, ¿cómo lo manejan ese tema ahí en España? Bien, está usted, está usted hablando de un panorama verdaderamente terrorífico que es, quizás, en el fondo lo que tenemos todos, pero no nos atrevemos a verbalizarlo. Yo, de verdad, quiero insistir en que confío en la comunidad científica y que yo estoy completamente seguro de que vamos a encontrar una vacuna y se va a solucionar el problema. Además que ya los datos estadísticos apuntan a que las curvas de contagios y de mortandad no tienen la diluencia, no tienen la intensidad que tenían antes. Entrando en la cuestión jurídica que usted plantea, nosotros leemos que la, la ley que en España rige los estados de la arma, ¿no? que es la ley orgánica 4 de 1981, las facultades que le otorga al poder ejecutivo en materia económica son enormes, gigantescas posibilidad de requisas, posibilidad de confiscaciones y, como dije en la entrevista anterior, de prestaciones personales obligatorias. Quiere decir que a mí o a usted, si estuviera en España, nos podrían obligar a trabajar. A trabajar en un asunto que no fuera nuestra ocupación, que no fuera nuestra profesión. Se trata de una situación verdaderamente extraordinaria. Pero volviendo a los ejemplos que ponía al principio, lo que no podemos perder de vista en ningún momento es que tiene una finalidad tiene una orientación teleológica por decirlo de una manera más técnica es únicamente encaminado a la lucha contra la epidemia y vamos a ejemplificarlo de una forma que pueda ser gráfica les decía antes que en teoría también se podría movilizar recursos privados en teoría me podrían obligar a alojar en mi casa a alguien ya digo que esto es un escenario de ciencia ficción pero con la ley en la mano, no cabe descartarlo. Pero, suponiendo que pudieran obligarme a mí a alojar a alguien en mi casa, lo que no pueden hacer en ningún caso es quitarme la casa. ¿De acuerdo? Pueden darle unos usos transitorios para una finalidad orientada hacia el bien común y hacia el bien común de la lucha contra la epidemia. Pero no se puede aprovechar la circunstancia para cambiar la titularidad sobre el inmueble no se puede utilizar esto como un mecanismo como un atajo para eludir el sistema de expropiación dicho esto también es verdad que Las consecuencias económicas dios no lo quiera pueden ser devastadoras y ahí es donde tenemos que ser comprensivos y ver que hay gente que tiene unos recursos económicos muy escasos que pueden sufrir muchísimo gente con una renta muy baja inquilinos personas que están con unos contratos interinos y evidentemente hay que hacer un esfuerzo de solidaridad es muy difícil concretar esto en la práctica y nos podemos equivocar o podemos acertar cuando lo desarrollemos en un caso concreto pero a nivel de principios la solidaridad es perfectamente compatible con estable con el respeto a la propiedad privada y a la economía de mercado. Perfecto. Pues otra última pregunta. Deli Tamani. Te inicio el audio y puedes preguntar a don Jesús. A ver, Deli. Ya puedes, Hola. Sí, se, ya tenemos Deli. Buenas noches, Luis, buenas noches, eh, señor Jesús. Hola. Me saluda Deli de Lima, Perú. Eh, tengo una consulta. Usted que conoce todos los estatutos de la Constitución en España, poniéndonos en los peores de los escenarios, que como usted dijo, no creamos que pase, Pon, poniéndonos en los peores escenarios en España y que esto continuara, y, y, y ¿usted cree que dentro de la Constitución, o no creo, dentro de la Constitución hay algún espacio que, que prohíba o de alguna manera este tener ingreso a los inmigrantes si esto se, se prolongara o se, se hiciera mucho más grave? Bueno, yo sé que en algunos países, en España, en Portugal, ahora recuerdo, se han puesto medidas para que los inmigrantes sean legales o ilegales hayan entrado de manera regular o irregular tengan un acceso a pleno pleno a todos los servicios sanitarios y a las medidas materiales que necesiten para su subsistencia desde ese punto de vista indiscutiblemente a nadie por ser inmigrante se le va a negar la asistencia sanitaria que precise o o va a pasar necesidad. Pero observemos que esto en España ocurre ya antes de la epidemia. Eh, el sistema de sanidad español del que hablábamos antes es un sistema muy abierto, es un sistema universal que no discrimina a nadie, ni siquiera a los extranjeros y ni siquiera a los extranjeros que han entrado por vías ilegales. No obstante, también tengo que decir, para matizar lo anterior, que la situación es estrictamente transitoria. En principio, en principio nadie va a ganar la nacionalidad española ni va a regularizar su situación como consecuencia de la epidemia, de la situación de crisis que vivimos. Eso no es óbice, eso no es obstáculo, por supuesto, para que el Gobierno, si lo considera, pueda hacer regularizaciones o procedimientos extraordinarios para la normalización de los inmigrantes que se encuentren en situación ilegal pero era lo que decía antes, esa decisión ya formará parte de un programa político que es ajeno al estado de alarma el gobierno que adopte determinadas medidas con respecto a los inmigrantes ya sean para expandir o ya sean para restringir sus derechos tendrá que asumir la responsabilidad política y el costo ante la opinión pública y buscar las mayorías parlamentarias que necesite independientemente de la situación que vivimos ahora no podemos utilizar la excusa del estado de alarma para hacer política ni en materia criminal ni en materia económica ni en materia de inmigración y precisamente el carácter excepcional que tienen estas medidas es lo que permite construir un consenso nacional en torno a estas restricciones que estamos asumiendo porque sabemos que no nos queda más remedio en el momento en el que percibamos que se está cruzando esa barrera, barrera. ya el consenso desaparecerá de todas formas para su tranquilidad le digo que yo estoy completamente convencido de que en españa ningún emigrante ninguno ya sea con estado de alarma o sin estado de alarma va a pasar necesidad porque nuestro sistema de salud Está abierto a todo el mundo así es y así va a seguir siendo pues, Muchas muchas gracias por tu pregunta de y, y muchas gracias a don jesús por su presencia por supuesto mm, me queda claro las ideas que nos ha dado que el estado de alarma es para lo que es para combatir al bicho no para usarlo como para otras excusas eh, que una cosa es eh, pues, eh, eh, limitarnos el uso pero nunca expropiar y, y añadir que si china lo ha conseguido controlar pues nosotros seguro que también lo vamos a poder controlar el, el resto del mundo incluido españa don jesús pues mmm, Agradecerle su presencia aquí cualquier cosa que usted quiera remarcar o decir está en su casa Pues muchísimas gracias don josé Luis. enhorabuena por el programa y saludos a todos los crislines y los que están en otros países sobre todo en los países de iberoamérica de latinoamérica de hispanoamérica que tantos queremos y a los que nos sentimos tan cercanos muchísima suerte muchísima suerte ojalá puedan ustedes escarmentar en piel ajena y hacer las cosas mejor que nosotros muchas gracias much, much, muchísimas gracias don jesús muchas gracias gracias hasta hasta próximamente chao adiós prilina y nos vemos mañana